¿Te imaginas en tiempos como estos, siglo XXI, y tanta tecnología acercarte de una manera distinta a la sabiduría de los hombres y mujeres sabios de los Andes y la selva? Es lo que hemos ido haciendo durante toda nuestra vida, traduciendo esa sabiduría, ese lenguaje, esas enseñanzas muy antiguas a este tiempo, porque la sabiduría ancestral tiene una vigencia estar aquí en lo más contemporáneo sirve para vivir bien el suma causa y del, del que hablamos constantemente en los andes quiero compartir esto compartir los secretos de las abuelas y los abuelos mostrarte cómo esto está totalmente vigente tiempos de crisis de incertidumbre de vacío existencial de sin sentido bien podrían de plantearse, de pensarse, solucionarse de otras maneras, acercándonos a ese conocimiento que tiene siglos, en algunos casos milenios, y que nos invita a pensar de otras maneras, a sintonizar silencios profundos, a acceder al conocimiento de otras formas distintas. El shamanismo andino es shamanismo y bechama, nuestra versión del chamanismo como lo entendemos aquí en la Comunidad de la en Bolivia. Es una filosofía de vida que ha ido transformando la existencia de muchas personas en todo el mundo. Quiero reunirme con quienes quieran acceder nuevamente a esta, a esta sabiduría. Vamos a dictar un ciclo de tres o cuatro conferencias los sábados. La visita es este sábado 21-12:30 hora de Bolivia con la sanguinidad ancestral, la extremidad de la selva y los Andes. Gracias.